hoy trabajo con Revers externas, ya y acá tengo un procesador que se llama Soya, que también es una cajita que tiene multi-efectos, que está bien bacán, que tiene Revers, Delays, súper interesante. Y también yo le estoy mandando presets que cambien presets que ya tengo hecho ahí para mis temas. Entonces mando presets, cambio de preset para mi procesador de voz, para mi eh, multi-efecto y para mi Synth. Todo eso va cambiando, coordinado, y este es el mapa y este es el guión de todo eso. Y como si fuera poco, Además, aquí arriba tenemos este envío que está acá. ¿ya? Eh, para los que no saben, la, la, todos los parámetros que están en Ableton, ¿vale? todas estas perillas que se ven aquí, tanto de los dispositivos como, como del, de lo, del mixer, todos todo estos volúmenes, todo esto que está acá, es posible automatizarlo. ¿Qué significa eso? Que se va a ir moviendo en el tiempo ¿ya? a medida que yo vaya avanzando y se, y se hace con envolventes las envolventes son estos, estas líneas que están aquí ¿sí? estas líneas que están acá por ejemplo esta es la del envío entonces cuando vamos aquí reproduciendo se va moviendo este parámetro que está aquí, fíjense que es el envío ¿ya? y ese el envío es una copia de la señal o sea aquí está entrando mi voz en vivo ya. Y el envío es una copia de esa señal que va hacia un canal de retorno, que es esto que está acá, que es una rever. Entonces, yo tengo escrito como un guión cuando se activa la rever, además de la rever externa, una rever específica, que hace que mi voz entre y salga. Y además, lo maravilloso es que, por ejemplo, acá, en este tema, fíjense, yo ahí tengo hasta los acentos de una vocal. Entonces, suceden cosas como estas. Pues. Volvamos al, al, a la interpretación en vivo. Volvamos aquí. Fíjense, en la procesión es muy evidente. Fíjense como a la salida de las frases de la letra se activa la red. Ahí, ¿vieron? Solo una vocal. Su vuelo deja estelar.